Entrevista a Rian Open Data Team, equipo desarrollador de Rian, tercer premio del cuarto desafío Aporta. ¿Cómo funciona Rian? Vale, pues el funcionamiento de Rian comienza con un registro sencillo, facilitando el acceso mediante cuentas como Google. En este registro, Rian ya solicita información como la edad, la estatura el peso, las actividades que se practican, gustos sobre deportes, tipo de dieta que sigue, gustos sobre comida, etcétera, todo ello para poder personalizar las recomendaciones. En este inicio Rian ya propone un avatar y una línea amigable para que sea divertido, como puede ser el Zorrito Plateado Trotón. ¿Vale? Una vez que se ha registrado, el funcionamiento de Rian se basa en un juego por objetivos y retos, tanto de forma individual como de forma colaborativa. Para ello, el usuario puede dar de alta a otros usuarios como sus hijos, familiares, para formar una familia, e incluso puede dar de alta a tribu para crear grupos como pueden ser vecinos, primos, compañeros de clase, compañeros de trabajo. Esto le da un plus, ya que es más divertido muchas veces ir acompañado que hacer las cosas solo. Entonces, una vez registrado, Ryan ya puede empezar a recomendar los objetivos en función de la información personal. O el usuario también puede escoger... Algunos de los objetivos de actividad física, de nutrición o incluso mezclarlo. Al marcarse un objetivo, Rian pasa a recomendar al usuario retos que puede ir haciendo para ir consiguiendo puntos. Algunos retos de Rian pueden ser, por ejemplo, chincanas por la ciudad encontrando puntos de interés, andar a ritmo moderado durante una hora cuatro días a la semana, tomar desayuno mediterráneo cinco días a la semana, comer verduras cuatro días a la semana, etc. Todo este funcionamiento es gracias a los datos abiertos, como son los datos, los puntos de interés, las vías verdes, centros deportivos, etiquetas nutrias valores nutricionales de alimentos, etc. Conforme los usuarios van realizando los retos, van consiguiendo puntos, e irán desbloqueando los logros e insignias que le irán haciendo evolucionar su usuario y su avatar. Por último, para que RIAM funcione como un juego, pues no puede faltar un ranking donde los usuarios vean y comprueben su evolución y sus puntuaciones tanto a nivel general como dentro de las tribus y las familias. Todo esto para poder promover la competición. ¿Qué mejoras aporta su proyecto basado en datos abiertos al sector de la salud y el bienestar? Las mejoras que aporta Rian es que se centran en fomentar los hábitos saludables, especialmente a la población infantil y adolescente. Entonces, Rian en este sentido lo que intenta solucionar es el problema mediante recomendaciones de actividades físicas y nutricionales para incentivar los hábitos desde edades tempranas. Para conseguir este objetivo, se apuesta por la gamificación, planteándole al usuario retos recomendados para que sean más personalizados y se puedan divertir, utilizando algoritmos de inteligencia artificial. Y sobre todo para que les resulte más atractivo y divertido, como puede ser la gincana, los juegos en espacios verdes, una alimentación variada. Todo esto, sobre todo basándonos en la utilización de datos abiertos. ¿Cómo fue el proceso de desarrollo del prototipo? ¿Qué retos se encontraron y cómo los solucionaron? En primer lugar, tuvimos varias sesiones en las que definimos el alcance del prototipo y acotamos aquellas funcionalidades que podrían incorporarse al, al producto mínimo viable, teniendo en cuenta lógicamente el tiempo disponible. Una vez que tuvimos claro el alcance, repartimos las tareas donde mi compañero Noguera se centraba más en el desarrollo de la, de la propia apps, mientras que yo me centré en la parte de, de backend, servidor de mapas, la carga de distintos datasets, la creación de capas, etcétera. En cuanto a los retos, uf, quizás el, el más importante ha sido el, el poder conciliar la vida familiar y profesional con, con el tiempo dedicado al desafío. Teniendo en cuenta que, que soy padre de Nerea y Noa, dos niñas de 10 y 8 años, y que mi compañero es, es padre primerizo de Hilara, un bebé de un añito. Para solucionarlo hemos tenido la suerte de contar con, con nuestras parejas, Janet y Noemí, que sin lugar a dudas sin ellas no hubiera, no hubiera sido posible. En cuanto a aspectos más técnicos, quizás el reto más grande fue que ni Jesús ni yo contábamos con, con gran experiencia en el desarrollo de aplicaciones móviles. Este hándicap lo, lo tuvimos que suplir, obviamente, con, con esfuerzo y muchas, muchas horas de lecturas de, de documentación. Y en concreto, la parte que más, que más nos costó fue hacer que el modelo de Computer Vision funcionara correctamente en el dispositivo móvil, lidiar con, con las librerías, los dichosos permisos, etcétera. Para solucionarlo, lo que hicimos fue estudiar detenidamente la SDK y en concreto el, el framework de IONIC con, con Capacito. ¿Cómo ha sido su experiencia en el desafío Aporta? ¿Qué recomendaría a aquellas personas que estén pensando en participar en la próxima edición? Pues en nuestro caso todo surgió a partir de, del propio anuncio del desafío Aporta que, que Jesús leyó de, de madrugada mientras dormía su bebé. Nada más ver las bases nos pareció súper interesante y es que no dudamos ni un, ni un segundo en presentarnos. La verdad ha sido un resultado, una experiencia muy, muy gratificante y enriquecedora y que nos ha permitido participar en el ciclo completo, desde la concepción de la idea hasta la implementación del propio prototipo con la que validar esta idea. En este sentido nos gustaría agradecer el trato tan cercano que hemos tenido por parte de, de Red.es, especialmente de Sonia Castro y, y Laura Castillo. ¿Y en cuanto a qué recomendaríamos? Sin duda alguna recomendamos a que todos se animen a participar, ya que el mero hecho de localizar los datos abiertos y plantear una idea en el ámbito del desafío ya supone un, un proceso de aprendizaje personal. Si además tienes la oportunidad de pasar a la fase 2 del, del desafío, te permite en primer lugar un reconocimiento público del esfuerzo y el poder conocer de primera mano a otros finalistas y además tener un networking con, con los propios participantes y con el, con el jurado que dicho sea de paso de un primerísimo nivel. ¿Cuáles son sus próximos pasos? ¿Tienen pensado continuar trabajando en Rian u otros proyectos relacionados con los datos abiertos? Nuestro siguiente paso más lógico es continuar con el desarrollo de Rian para poder aportar todas las funcionalidades que en el prototipo y en el producto mínimo viable no pudimos, no pudimos incluir y sobre todo también eh, ampliar el catálogo de datos con el que trabaja la aplicación.